Para la Biblioteca es un honor recibir a los ciudadanos en este Día del Patrimonio y aquí no solamente eh, está la historia eh, de un edificio, la parte patrimonial artística, sino que también, yo diría, eh, todo el patrimonio político, jurídico, legislativo. Por lo tanto, a nosotros como Biblioteca y por iniciativa del senador don Carlos Montes como de la Presidenta de la Cámara de Diputados Maya Fernández, eh, para nosotros nos sumamos con mucho entusiasmo y alegría a abrir nuestras puertas en un día domingo para que los ciudadanos eh, que reclaman justamente transparencia y poder entrar a sitios tan interesantes con tan eh, interesante contenido histórico puedan escucharnos y nosotros explicarles lo que significa esta institución de 130 años de historia La ciudadanía tiene eh, la rara ocasión de llegar a nuestra sede, a la sede del Congreso, pero también a la sede de la Biblioteca, y conocer algo no solo de su historia, sino que también de su funcionamiento, y por cierto, eh, llevarse la idea que muchas veces falta entre ellos, de que esto está para el servicio de cada uno de los miembros de la República, de la ciudadanía. Entonces, esta es una ocasión, reencuentro entre las instituciones públicas como lo es el Congreso y como dentro de él es la biblioteca y la gente a la cual también nosotros servimos. Eh, una carga histórica impresionante y bueno, el Día del Patrimonio es muy bueno que se den estas instancias para que sobre todo los niños más puedan conocer y, y explorar todos estos edificios que son tan importantes. ¿A ustedes qué fue lo que más les gustó? Eh, la biblioteca. Sí, ¿por qué? Con los libros. Tiene muchos libros. Sí. ¿Educativa? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué fue la biblioteca? Cuando fuimos a la biblioteca, porque ahí había muchos libros que les podían dar información para tener más sabiduría. La biblioteca la encontré súper buena, tiene muchos libros y muchas historias relacionadas con el tema de, del Senado, de cómo funcionaban las leyes. Eh, la encontré bastante interesante. ¿Qué fue lo que aprendiste, por ejemplo? los senadores, los diputados. Eh, que eh, Ellos cuando van a tomar leyes van a la biblioteca a leer algunas cosas. Así es, muy bien.